Vamos, ha ganado Y si ya te pones estos tryhards eh, Dos eh, teclas en noventura de SD Y la no. hostia, son es muy complicados Gané el último lo matamos con martillo ¿Lol? ¿En serio? Eso es complicado, eh Muy complicado, campeón ¿eh? A ver, Matar con martillo, joder <ríe> Porque, vaya, lo, lo tiras Y... ¿Qué es este, tío? Que cambiado está el giro, gente. ¡Oh! ¿What? Se me ha pasado, bro. Ochita. No está mal. A ver, para hacer un juego, GIF. Uh. Seguro después se pone complicado, y si lo ponen en hard ya es imposible, ¿no? ¡Ah! Demasiado adorable tío, el man, ¿sabes? ¡Qué bozarrón, demonio! ¡Diablo, cuñeta! ¡Papipo! ¡Papipo! Todo el mundo hará lo mismo al jugarlo, ¿no? ¡Ah! Esa coordinación... Ahora, let's go <risas> La madre que le parió. Uh, uh, let's go Todo el mundo hará esa vaina, tío eh, Luego para los modos, eh, si vas a jugar Modos, eh, mods, ¿hablamos? Eh, tenía una escopeta ¡Guau! Pero a ver no me lo puedo parar, tío ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Ay! ¡Qué putada! ¡Me va a ganar, gente! ¡Uf! ¡Madre mía, bro! ¡Ah! ¡Qué cojones, bro! En la vida! ¡Me gana, gente! Nice. Oh. En la vida, en la vida, cabrón. Pow pow pa pa pow pa pa pa pa pow. Ah. Por Dios, ayúdame. Jesucristo, qué complicado. Parto el teclado. Sí, sí. <risa> wow. Eh, tenía escopeta, eh, lanza, eh, espada. Voy a poner ni si, eh, fuera de coña. Si no, estamos dones. A ver si cambia algo. O sea, yo creo que va a cambiar poco, pero bueno. O sea, me cago en la verga, bro. Bro, life is good, ¿no? Súper complicado, mancho O sea, la primera vez que juego juego de ritmo. Ganar a partir al Warzone. Se tarón Poderoso. Increíble, eh. Estaría guay si, si os dicen algo, tío. O sea, si dieran algo, estaría increíble. Ni aún así, ¿eh? ahora fuck y grande ¿sabes, vale es más fácil ahora gente bueno más fácil joder <risa> <risa> más de la voz tío ¿Por qué tiempo pones esa voz Está la complicada gente se viene estoy muerto lo sabéis no <risa> Hostia. Vale, no no más fácil ahora este es modo más para mí tío más manco no joder joder joder el trap Tienes la cabeza hecha para abajo, man. Me cago en tu puta madre, cabrón. ¿Qué coño? ¿Qué cojones, tío? Gente, ¿cómo cojones le pillas el ritmo? Le voy a morir parmo, gente. Uf. ¿Cuánto dura el combate? Me cago en todo. Me cago en la puta. ¿Por qué dura el combate? 10 minutos, joder. Es complicado que... ¡Ah! Bye, bye, bye Bien, les go Joder, macho eh, Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Que está aquí otra vez ¿Es otra? No, la segunda canción, esta Joder, miedo me da Uf Me morí un toque Imagínate en esta punta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 vida vida ¿dónde sale ahora? no, es del principio gente. no puedo, o sea, posible ¿qué cojones? espero que termine en, ese, en esa estrofa que termine ya, ¿eh? es imposible cabrón, ¿cómo sales de esto? ¿cómo están pasando las carrozas por aquí abajo? ¿sabes? ¿sabes? Eh. Vale, tengo que pillar muchos cobres, gente. Muchísimo. Ahora un montón. O sea, lo tengo. Creo que lo tengo. Ahora lo no he clavado. Vale, Flow. Eh. Flow bacano, gente. Se va a morir ya, coño. Debía ganar, mamá. Huevo. Si sí, le ganó, ¿qué pasa? ¡Pum! ¡Oh! Ni Beethoven, cabrón. Ni Tchaikovsky. ¡Tómalo! Let's go. No lo hago ni, ni de coña, ni de coña, ni de coña. Pam, pam, pam. Quítame este de Me cago en tu puta pa. Uh. Otra vez en la... Ah, me va a repetir el patrón. Me voy a morir si me lo repite otra vez. Eh. Me cago en tu puta madre, sí. Este juego es un demonio, tío. Fuera de coña, es un puto demonio. Ya me jodería, cabrón. Hostia, puta, no quiero saber qué es el... ¡Otro! ¿Este quién es? No, no había acabado. Coño. ¿Eh? ¿Troll Face? ¿Eh? ¿Qué? Qué mal rollo, ¿no, cabrón? Es una canción muy bizarra Qué mal rollo Lilo. Era una serie en las primeras ediciones de los juegos ¡Este! ¡Hostia! Como una canción final asomada. Qué trozo las canciones Me alegra saber Os oh, está molando, a ver, soy malo, lo siento Pero el estoy pillando el flow Uy Lo siento, esta es más fácil. Let's go. What? Me voy pillando, eh. ¡Ay! Se me escapó, no estaba atento. Estás escuchando la banda, eso son las cabargatas, la gente, lo siento. Se escucha mucho, ¿no? Ya ves si eres si eres malo, malísimo. ¿Qué? en Fuki, ¿qué tal, campeón central, campeón? ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias, eh, Chris, eh, gamer eh, cauquenese, eh, por ese mega follow guanardo. Espero que disfrutes del directo y de las grandes personas que forman parte de esta gran comunidad. Papá en Twitch, bienvenido hispana. ¿Cómo estamos y cómo va, por supuesto, Chris? Este gran jueguecillo con Flowa. ¡Ey! ¡Feliz año, por supuesto! También tras tra cartón eh, para ti y, por supuesto, para Chris. Me han eh, entrado eh, siete enfermedades, pero creo que ya estoy bien. Eh, ¡Nada! Pero ya irás mejorando. A ver, esto lo estoy haciendo más al hilo, ¿no? Si escucháis, si escucháis, es que están pasando, o sea, creo, las cabargatas de eh, reyes por bajo de mi eh, casa. <risas> Literalmente. Es muy raro, ¿eh? Bienvenido, grandes en los leyes. Eh, yo me lo he pasado 28 veces. Yo es la primera vez que he jugado a ver si un creador Chris de, de contenido de eSport competitivos o se valora League of Legends Fortnite. Y la verdad es que este juego, joder, madre mía. Es un poco complicado. Eh, para mí, claro. O sea, aunque menos mal que tiene WSD. Menos mal. Wow, Se hace muy larga esta canción, ¿no? ¿O qué? Es muy fácil, gente, ¿no? Supongo, entre comillas ¡Por hablar! <risas> Siguiente, vos. Se acabó. Y eso que no has jugado en eh, los mods, pero bueno. Los mods son graciosos, que claro, encontré encontré esto eh, entre. A ver, la semana 7. Si sí, la tengo aquí, campeón. Lo, está aquí, está aquí, la semana 7. Encontré este juego eh, al buscar eh, un mod para Cat Gente Bendy. Eh, está muy guapo, la verdad. digo, venga, lo voy a traer porque sé que a vosotros mola mucho este, este juego, sea Tiene su flow. O sea, ahora un poco mejor, ¿no? Pues a mí, me, a mí no me sale. Es raro, campeón. Después te lo paso por Witranfer, no te preocupes, el lobo. tú? O sea, me dejas en mail en Discord y te lo paso. Paranoia. Está guay, o sea, no está mal el juego, la verdad. O sea, está guapo, pero coño. Se sale un poco de mi imagen, ¿no? Como le estaba diciendo a Chris, por supuesto. Y hay mods, o sea, lo podría jugar con mods también, está claro. En lo de la banana, eh, banana mods ese eh. Voy sin problema, campeón. Ya me jodería. Que no, o sea, no. Si no superan los dos gigas, rápido. No creo que lo supere. Este está guapo, verdad, La música está guapa, tío. Está guapísima. ¿Pensáis que me lo puedo pasar hoy? No, no, sí Cabe vosotros habéis jugado un montón, tío. En plan. Este, este me mola eh, un montón. Este está guapísima, gente. Está guapísima esta. Está guapo, guapo, eh. Esta puta rola está guapísima. antes no me gustaba la de creepy esa, eh. Poway. Lo único malo es que eh, tiene una comunidad más tóxica que Chernobyl, pero ahora no hay eh, casi ni comunidad. Hostia, oh, sí, ¿es otra trascartó? Del juego, tú piensas que es muy tóxica. A ver, pero también porque es un juego muy de sprite, ¿no, campeón? ¿Sabes a lo que, te, a lo que me refiero? Un sprite es una imagen que tú vas haciendo segundo en ordenador y se queda transparente por lo mismo. O sea, este juego está hecho a base de sprite. O sea, no es un Guitar Hero, pero a ver, para hacer una copia de Guitar Hero así, como rollo más. Está bien. Otro pasado por susurro desde la cuenta de móviles, claro, muy cierto. Sin problema, campeón, gracias, el lobo. Cuantito que cierre el directito, otro paso. Aunque bueno, lo podría hacer ahora. No creo yo que sea tanto el peso, digo. Subirlo, no creo que dé mucho lag, la verdad. Cuando termine, te lo paso el tirón. Es raro que no te haya salido la séptima semana, ¿no? Está guay, tras cartón y lobo. O sea, mientras que también a vosotros esté molando, para adelante, ¿no? Te podría mostrar un modo difícil, pero en vídeo. Sin problema, lo vi en. Eh, es que no me acuerdo ahora mismo el nombre de. Es que busqué campeón Chris, busqué. Eh, o campeona. Literal, busqué eh, mods del CatHead, ¿vale? y Quería meter uno de Bendy, pero era muy complicado y al final me cargué la partida de, de CatHead y tuve que volver a instalar CatHead de Steam. Pero me encontré este juego y digo, vale, lo voy a traer, pero sin mods, porque todavía no sé cómo va el juego. Y vi uno que era como, yo qué sé, Hardcore Move o algo así, muy complicado. digo Uf. Y del ruby también vi uno. O sea, la página esa que de Banana Mods o algo así era. Panana bueno, creo. Pásalo, si es de YouTube, no hay problema. Claro, no tiene ningún tipo de problem. Es más, si quieres, ahora paso el Discord campeón, campeona, Chris, y te unes también. Gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis a diario, gachones y gachona Todos los vídeos son. ¡Ah! ¡Hostia! Vale, eran no por. ¿En serio? ¿De este juego? Hostia, pero eso es muy. ¿No? A ver, es como lo de antes. Ah, era esto es muy chibi. No, realmente. Ese trascartón. No sé, o sea. Con lo que. Yo... Ah, a lo mejor no, ¿eh? ¿No? Lo que dice que trascartón campeón Chris. A lo mejor son un mods de dificultad extrema Como hay ahí, ¿no? O sea, realmente ¿El 98%? ¿En serio hay mods de estos? Hostia, qué locura eso, ¿no? O sea, eso ya me deja un poco Entiendo lo que ha dicho antes Cree, O sea, literalmente, al igual que tras cartón, ¿no? O sea, acerca de la community Paranoia, o sea, ¿son tres fases Siempre todos los bosses o me lo parece? What the fuck Le da al beatbox el man, ¿eh? Pau, pow, pow, pow, pow Pow, pow, Pao, pao. Pao, pao. Nah, es muy fácil ahora. Normal, yo no, no me atrevería, tío. Ahora, o sea, a lo mejor esta fase sí, pero la de antes no. El boss va difícil la semana 2. Dificilísimo, compadre. Muy fácil en comparación. Pero soy mi soy primera vez jugando, ¿eh? Tranquilos, no soy un pro. En Valorant Fortnite, os salí con Legend. Uh, se me miró. Let's go. Hay monstruos, sueles, vamos. Y se fueron personas de. Eh, eh, eh. Casa. Necesitaría sin eh, exagerar 34 casas ¿Lol? ¿Tan duro es? O sea, madre mía A ver, ahí es que también son niños Lo que hacen los modestos, ¿no? Supongo wow. Madre mía, Leminen ¿Está muy alto el juego? Sí, ¿no? Lo bajo Un momentito, a ver si sí. Uy, Me he equivocado. Sí, hay uno de Amungu eh, de manes, combate, eh, eh, personajes originales. De Amungu, qué puntazo. A ver, yo es que claro, tras cartón campeón, como he dicho a Chris antes y a Lilos también, eh, este juego lo traigo porque estaba buscando un mod de, de Cathead. Y el mod que había era el de Bendy, la verdad. Niños y no tan niños hay mods que parecen obras maestras que han hecho eh, un juego dentro del juego. Como el del Ruby dice a lo mejor, campeón el lobo. O sea, literal, ¿no? Está guapo. O sea, pero el mod de Bendy, ese lo siento, no pude, eh. O sea, no pude hacerlo, tío. No pude hacer el mote SD. Muy, muy complicado. O sea, a lo largo de esta semana, si queréis. Eh, ahora que volvéis a clase, por lo largo de esta semana, por la tarde, le, le metemos, ¿no? O sea, por la mañana escalaré con lo típico, ¿no? Me faltaría un nivel. ¡Ah! ¿En serio? Wow. En verdad, saca sacado bastante partido, ¿eh? veces y te lo juro. Me gusta y el... <risa> Esto está guapo, ¿eh? Esta es la playa. Este es el boss, ¿no? Pero de evolucionado o algo. ¡Hostia, no veo no ve roza! ¡Dale, ah, da, eh, la señora! ¡Le da tela, gente! Está gracioso y tal, está guay. Ahí se me piro, gente, sorry. Hay un eh, Final Fantasy HD. ¿En serio? O son Final Fantasy HD. ¡Hostia, qué guapo eso, no! Hostia, perdonadme, no me ha atinado, tío. Eh, solo eh, te digo que eh, vaya al minuto 38. Voy campeón, un momento. Juego, literalmente, a ver, yo es la primera vez que lo juego, o está pareciendo gracioso. Pues los personajes son como muy no sé, graciosos, ¿no? Pero si me estáis diciendo que hay mods eróticos, ya eso me ha cortado un poco el rollo. Pero lo omitiré, lo ¿vale? A haré como que no he escuchado nada. Porque son bichos kawaii, coño. O sea, mirad. <risa> Literal. No, papa, hay un montón de furro, ¿Cómo? <risa> Nada, está chulo. Me alegra saber que os está gustando. La verdad Vaya, como estamos terminando las navidades, pues quería traer también este tipo de juegos que sé con mola. Que ahora también hay un declive enorme de videojuegos. Uy, enormísimo. Además que le puedo dar oportunidad a algún mod. Si no es ese de Final Freddy que está tan difícil. O sea, yo qué sé, yo me lo estoy haciendo en fácil. Supongo la primera vez que vosotros jugasteis, yo qué sé, la haríais en fácil, después iréis subiendo y poquito a poquito, ¿no? No imagino eh, que era, eh, que quieran. Eh, mira, un coño, ¿qué? Es que, joder, campeón. Eso me ha dejado un poco trascatón loco, ¿eh? Pero está guay, la verdad. O sea, eh, me parece chulo. Lo que pasa que me parece triste que el juego tenga mucho fan made y, y no, no sea muy buena comunidad, tío. Pero bueno, al día de hoy pasa eso con muchos videojuegos, ¿eh? O sea, también decirlo. Uy. Qué coño. Está guapo. Esta fase está chula también, ¿eh? Eh, wow. Pero, a ver, yo creo que más o menos, ¿no? O sea, estamos en la, en la semana 4, ¿no? Nivel 86, por fin, grande, esa vez de Aria, que da la leche. ¿Cómo lo ruchea, Pero es normal, esta, esta temporada está siendo un poco de jugar más en Fortnite, pero a la larga es lo mismo, ¿no? Supongo. ¿Verdad? Es un temor, ¿eh? La señora eh, Diablo. Yo creo que esta es la mala, ¿no? Gente de todo, ¿no? Muy o a sea, la melodía, me flipa qué cojones. ¿Y los diablos de atrás, sabéis a lo que me recuerda? A Goku ¿Sabéis que el padre de Chichi era como el dios del inframundo, no? O sea, del limbo, por decirlo de algún modos ¿Os acordáis el bibliotecario que tenía? Es sí, igual, gente El que era rojo, y había uno rojo y uno azul Pues serán iguales En la vida ¿eh? no lo da ninguna, gente, lo siento La madre que le pare... Let's go. Está gracioso. ¿Pensáis que me lo puedo terminar hoy? ¿O sería mucho tryhard de... Si queréis los dos y cinco. La verdad, estoy jugando lo normal. Me cuiden menos todos vosotros habéis jugado mucho este juego. La verdad, me, me llama la atención. Sí, pero todavía está el esposo que peleaste en la semana 1. Ese man. Hostia, entonces son los dos malos. ¿Y esto? Mierda. medio con la música a otro lado. Ahora es MILF completamente. Jejeje. La mujer, eh Pero nada, está guay el boss este <risa> What the fuck <risa> Muy así, eh ¿Qué tal campeón, el lobo? Qué guayo, aquí estamos todavía en la señora Pero estos son los malos, eh Dios, este juego La de 6, madre mía Estoy jugando fácil, mi hermano Aquí, niño, como vosotros O el lobo, otra carta y griego veis, hecho este juego de cabo a rabo y yo Estoy flipando ¿Te vas a cagar con ese man? A ver, es tan fácil también. Lo que quería terminarlo hoy. Vamos a jugarlo hoy. Es... Este juego es para vomitar, eh. Dios, Dios. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Let's go! ¡Ey! ¡Easy! ¿Te vas a cagar? que han venido los reyes? ¿Ey, ¿Eso? ¿Aquí han pasado también los reyes ahora? Bueno, hace un ratillo, de 10 minutillos, lo habéis escuchado. Me muero de tinesia. aleatorios aleatorio, gente, lo sabéis. No esperaba, madre mía. Que han venido los reyes aquí en casa de mi abuela. Qué sí, guay, por lo menos lo habéis podido ver de ahí. O sea, a ver, yo no, no los he visto, hace mucho tiempo que no los veo, pero... Madre, se escuchaba mucho... Se escuchaba mucho ruido. ¿Viste en Valencia? No, campeón, estoy en Ayamonte Vuelva, en Andalucía, campeón trascatón ¡Qué coño este boss, tío! Este es peor que el juego que jugaba Sandro, tío El de Sandro es inhumano El de Sandro es inhumano, hermano El juego que jugaba Sandro el los US es, es 300 veces peor que esto Literal, esto más o menos tú sabes, ¿sabes? Realmente, pero el otro es una paranoia, gente Una paranoia dura, ¿eh? Eh, voy por aquí, ¿no? Wow, un hard, ¿no? tócate los huevos eh, Vale, que nos quedan tres Un niño es imposible que pueda llegar a hacer eso Y más, eh, ¿sabes? soy un adulto, campeón <ríe> Literalmente Ay, Si la vida fuera tan fácil, campeón Aprobaréis muchos de vosotros las asignaturas Literal, y nos quedaría <ríe> Gracias, que te buen día Literalmente Ay. Ay, no, Me está rayando este bueno IP es. No, campeón, no digas tu IP, hombre. Me, me, me ha quedado dormido el pie. Me voy a morir, gente. Qué paranoia. <tomitra> me cago en tu puta mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, madre. Si. Sí. ¡Oh! ¡Let's go! <tomitra> What a fuck is this, bro? Con una mano. Lucas mismo, me mommy, with, with one hand. <tomitra> <tomitra> Imposible, gente, qué cojones. ¡Pipo, pipo, pipo! Parece la típica puta música de ellos... Yo que sé, japonés y tal, loco. Si quieres jugar en mi casa, eh, vivo él. Eh. ¿Campeón? Vamos a darle. ¡Se quedó la canción! ¡Que ayuda! Esos tipos de juegos me rayan mucho. les les yo lo he traído hoy porque sé que, por ejemplo... Os gusta mucho este juego, pero... Uf. Es que no tengo coordinación. O sea, de Q a R sí. Y de W... O sea, WSD también, pero... combinar al mismo tiempo. En plan, todo el rato, sí. Y lo estoy jugando fácil, macho. Madre mía. Son difíciles. Imposible. Ver que estás eh, compitiendo contra un bot... Que el bot lo hace perfecto. ¿Es ¿Qué es eso? Bueno, a ver. Habrá gente que lo haga perfecto. ¿no? Contra un bot que nunca falla. Es que no falla nunca, lejos puta. Y lo tengo fácil, eh. Menos mal. Si, si no lo llego a tener fácil... Yo, la verdad, me lo habría desinstalado ya. Es imposible. Lo he probado normal antes y no ha pasado a la segunda fase. A enseño. O sea, la segunda fase. Coge y es el bicho más difícil de todo el juego, compadre. Nada más empezar. Dios, que teta encima morada. <coughs> eh, bueno, el juego, me habéis dicho que tiene un lore muy oscuro de mods eróticos. Más 18. ¡Oh! Madre mía. Pero hay uno de Final freddy que le ha pasado, Cri que ha venido eh, el pegue. A dar follow y la pasada está muy guapo, pero yo no lo haría, por ejemplo, es muy complicado, coño. Es como pa pa pa partiendo el teclado. Si me sobrara el dinero, pues mira lo mejor, diría, bueno, parto aquí el teclado en directo. <risa> pero no, no, la cosa no está como para partir el teclado. Vale, <risa> mía, es que es de cool. va, va, va, va, va, Hermano, quita giro, tranquilo. Muy complete Uf. los lo estoy haciendo casi, casi, eh. Aliobos, eh, sí, eh, sí Aliobos ha hecho este juego campeón de cabo a rabo, literal. Igual que el peque cuando ha venido, que ha dicho. O sea, wow. Este juego es... Eh, ah, que este juego tiene lore y todo. Sí. Tiene lore, sí, sí, sí. O sea... Es una paranoia. Yo, la verdad, me creía que eran, eh, yo qué sé, un juego muy eh, creativo rollo. Son NFT son, GIF. O sea, a la larga, todo esto está montado con GIF. O sea, si os dais cuenta. Uh, uh, uh, uh, uh, uh. No veas si así, tiene pelo, pelo, pelo. No veas si tiene pelo. La pareja está. ¡Yo no sé nada! Es imposible, cabrón. Menos mal que me deja aquí en el spawn, gente. O sea, es ahora. Increíble. Muy complicado. Se nota que sí. Me faltan dos, ¿eh? Se, me faltan dos, gente. Me da pena, ahora se lo paso por ahí los tío, que coño, no. Él no tiene una semana 7. Bueno, a ver, yo ahora mismo no le podría decir el vídeo que he visto. ¿Por qué tal el ordenador? O sea, pero lo, lo encontré en un vídeo de YouTube. Y ya me lo descargué así. Pero ahora se lo paso aún. Tetas de mil, tetas del mil, digo que, que, que, que, panete oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh ¡No que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, que, Oh, eh, eh. Wow Mañana traigo el, Mañana quiero traer uno de una banda Que podemos jugar todos, pero no sé si es el juego comprado o no Pero creo que es para el SAT ¡Ah! Increíble, me muero Acaba ya ¡Ah! Increíble eh, Increíble eh, se parla Valencia, eh, Dime una palabra eh... ¿Qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo? Espera, espera, ¿qué? ¿qué? ¿Tiene otra fase? Creía que era un plagio De estos juegos de ritmo Como el Guitar Hero Y el Osu eh, Ese... Eh... ¡Eh! ¡El Dios! ¡Qué juegardo! ¡Los Tachicomas! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Eso es la polla! Ese juego lo tenía para... Lo, lo sigo teniendo para Play Acai 6. Y te lo juro que creo Que es el juego que parte Los mandos más rápido del mundo Tío Casi crack eh... Palabra Parlar que no, es de Valencia, bro. Y ese valenciano deja mucho que de desear. Que eh, estás mirando a Papá Noel. Eh, no sé, campeón. Te pone en modo troll, eh. Trascartón. Algunas veces no entiendo el lore. La verdad, alguna vez me, me cuestiono si eres un niño, ¿no? He vuelto, eh, he, he vuelto a volver. ¿Qué, ¿Qué pasa, campeón? lo que. Perdóname, estoy súper atraído en el puto juego. Gracias a todos y a todas por todo lo que hacéis. Me cago en la puta diario. Y menos mal que hoy va bien el input, tío. Joder, de todo. Y te lo juro que sensei que yo también me pensaba que era. ¿Otra vez? Hermano, este es el monstruo final, yo que pensaba, eh. Pesado, ¿no? Este es el malo, campeón, el lobo. Troll face. Este sí que es un cringazo. Esta parte es un cring del juego. Fuera de coña, lo siento, eh! Es que me ha llamado mi abuelo. Eh... Eh, perdón, eh, que a mis gafas también le han traído un regalo. Eh, uh, uh, ¿Utiliza gafas? La gafa de VR, el gacho. Una, eh, una especie de ranura con batería para eh, acomodarme la eh, cabeza cuando eh, me las ponga, las VR, qué guay. Toca cenar un fit, sanchito. Hostia, que aprovecha Cali Sensei. Yo, la verdad que hoy, vaya, al comer. No sé, he comido como estragado porque tenía muchas ganas de empezar directo y ver si el binrate iba bien. Te lo juro de corazón. y La verdad, vaya, me ha sentado como el orto. Te lo prometo. Que aproveche, gacho, mi hermano, Cali Sensei. Que ya no queda nada también para el Valorant. Aunque bueno, vosotros empezáis las clases el lunes. O sea, es que habría sido la polla que os habría pillado. O sea, que hubiese pillado en las 10 en la primeras partidas en esta, en esta Navidad, ¿no? Ay, papá, que cómo pensando si cartón? es un niño un señor de 36 años. No sé, veo algunas veces. Ah, HDP, ¿eh? ¿De qué marca son? Eh, las VR de Son Oculus, ¿no? Creo. Yo siempre he querido comer eh, uno de esos. A ver, eso es muy. Están ricos, la verdad. Los Fish and Cheese están muy ricos, pero. No en todos lados hay Por ejemplo aquí, vaya cuerva No he visto ninguno, para que veáis, eh Es mucho más de para arriba Y aquí hay pescado, coño, para, para un tren Esto me parece una fumada, lo siento, eh Es una fumada esta parte ¿Por qué es tan cringe el Final Boss? Muy cringe ¿Estáis escuchando la canción? O sea, no tiene un inglés muy. ¿Estáis escuchando lo que dice? Es pues una puta locura, ¿eh? Lo que dice, es muy asesino, ¿eh? O sea, asesino de la cabeza, digo. O sea, es un psycho killer, hermano. VR, Yo siempre he querido comer uno de esos, perdón, en Meta KS, uy, disculpa, eh, sí, Oculus KS2, Meta KS, -se. se puede decir, ah, pero de la manera, de la manera, digo, ¿qué? Perdona, espérate, que creo, ¿sabes? Eran de las primeras que tuvo Máximo en su momento en el 2019, creo, en su momento. Ah, esa, la que tiene el lobo, será un, una nueva, ¿sabes? El rollo de esa calidad, de esa gama, ¿no? Normales, eh, son de buena calidad y encima es eh, muy económica. Y muy cómoda, wow, no, Kring. y ese bicho, ¿estáis escuchando lo que decía? Sí, es returbia, ¿eh? literal, sí, por algo se llama Lemon Lemon, Le, Lemon Demon, ¿qué coño? No sé inglés, entonces no lo entiendo, pues campeón, la verdad, estaba diciendo cosas un poco, ¿sabes? Como que estaba cometiendo, quería cometer crímenes, mejor dicho, dejémoslo ahí, quería cometer crímenes, el loco ¿Este es el final boss del juego de verdad? ¿Eh? ¿Este es el final boss del juego, campeón, el lobo? qué, qué este? ¿De qué me suena? A new fur maiden has come in search on true love. Que me suena a mí el man, el jambo este? Arsenal in between, gentlemen, shall decide where her beautiful hair shall reside. Bip, bop, bip, bop, bip, bop, bip, bip, bip, <risa> ¿Qué coño? Quería comerse su dedo. O sea, video campeón, madre mía, qué, qué locura. Antes sí. ¿Qué coño? ¿Qué, no, que. Hostia, qué guapo, ¿no? De hecho, ¿qué cojones? Hostia, pero ese más! Tema... El jefe final, el siguiente, es una eh, Es una integración de honor, Este que guapo O sea, pues, es que es raro, ¿no? O sea, es súper anticanónico Campeón, ¿eh? o sea, es nada, nada, lo que ha he hecho acá, le CaliGC Me viene a la cabeza los típicos juegos, tío, que tienen las personas Allí en Asia, loco, que vas a una eh, A una sala y vas a tirar De gachapón y puedes jugar a este juego con tu colega Con tu novia, con tu madre, con tu padre, con tu ¿Sabes? Con tu perro, está todo guapo, pero me recuerda A esos juegos de ritmo Qué guapo, tío, o sea, no sé, está bien para echar, el... sabía que hoy quería traerlo porque era muy troll, perdón, ayer Que lo sabéis más, macho, pero bueno, ayer se me tercía así y no pude No sé si me raya, yo creo que sea pixel, tío, o algo Let's go El waifu, kawaii! Madre mía, el fiddlestick, cómo está me voy a un restaurante, disfruta campeón tras cartón Y por supuesto espero que cene eh, rico machón, Y gracias por compartir tu tiempo libre siempre con nosotros Espero verte mañana, un mega abrazo Y gracias Gachón de nuevo, que algunas veces eh, Eres muy troll, ¿sabes? literal Yo ya, os sea, lo digo por lo normal ¿no? En, en los salones de juego de los centros comerciales Hay una maquinita para jugar a esto eh, A este juego, ¿eh? literalmente nadie lo usa Te lo juro que igual que yo iría para allá que 6, Y lo típico del Ese de bailar me quedaría flipando, ¿sabes? Yo no tengo coordinación ninguna Imagínate, yo sí peor que un pato eh, un pato mareado O cuando, es, es triste lo que voy a decir Pero cuando un gatillo se le... O sea, por algún casual, en una pelea Se, se le cortan lo, los hilos de, de lo que es la... O sea, los hilitos, los, los pelitos, ¿no? O sea, el bigotiño. Tú le cortas al gato los bigotes Y pierde, pierde el equilibrio por lo mismo, ¿sabes? Yo me acuerdo que de pequeño vi a uno Que le habían pegado una paliza de un perro Y había perdido y el gato no tenía equilibrio, compadre No, bate eh, fuera Ugly Wars Yo no soy un puto gusano feo, cabrón Respetamente. tío un poco de cara, de, ya me entiendes, ¿no? El niño no sabe otra cosa que hacer Big Bot, gente, o sea, es famoso. Tiene una cuenta de TikTok. Estoy, eh, estoy en casa y me tengo que ir eh, desde en mi casa al restaurante y está lejos. Pero pero vas con tus padres, ¿no? Campeón tras cartón, digo, ¿no? O sea, realmente está worth it. Al fin y al cabo, por lo menos, un momento de, ¿sabes? de tranquilidad con tus padres. Está guay, disfrutad esos momentos, que después de cuando crecéis, vaya, es diferente todo, campeón. Ya me jodería, apreciad esos momentos. ¿No? Ah, pensé que ibas con tu familia, campeón. Puta. Me mola, me mola. La verdad es que este combate final está guapo. Hombre, para ver, para el juego con todo el cring que me está dando, te mazo moment. Te mazo, gente. Literalmente, concuerdo en lo. vamos a un momentito por aquí un momentito por allá hacemos así un poquitito eh un poquitito de volumen sí ya eh, están en el restaurante ah hostia, te has quedado tú qué gachón, pues ten cuidado campeón qué no me jodería. me cuente no, antes no la hagas esperar leyes? me creía que habías ido con ellos leche bueno que vas que ibas con ellos vamos no, la leche te mazo eh se cabrea el man se, se tiene que cabrear mucho que poco me tocas el ano no que guarro eres mamonzón Está guapo el pincel mamón. ¡Ey, let's go! ¡Ey! ¡Let's go! ¡Ey! Hermano, que me coja en el medio y te gano. <risa> Puta, me cago en panete. Pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo pipo Gracias campeón por eso me he evitado Me cago en la leche. Este juego es, eh, es una fumada al final. Qué locura. Creo que ese niño del pelo azul... Lafa. se escucha muy so bajo. So Dios. Di da baru, da baru, da baru. El solo del man que cojo y hace así, ¿no? Hace así, el man. Ahí con la, ¿sabes? Con la cacho de panza, el hijo puta. Es ese, ¿no? El man. Da un, me da un poco de asco, lo siento. ¿eh? Ese tipo de vídeo me da asco, loco. O sea, estás obeso y te regocijas de ello algo, bro. Hay gente que a lo mejor tiene sus kilos, loco, y se siente mal consigo mismo. Y no está ahí, está comiendo como un cerdo, por lo menos no, eh, no vivo en Latan, eh, no tiene nada de malo, campeón. Vivir en el Latan, tras cartón. Lo único malo es que son lugares que, por las políticas de la sociedad, pueden evolucionar una manera y son peligrosos muchos de ellos literal, si sí es, es horrible el man es, te lo juro, el pibe ese que coge y te coge la comida y te la pone en la boca, tú eres tonto que te pegas un guantazo, luego me comentas sobre los mods por el Discord o por donde sea y te eh, mando los links para descargar los que te interesen gracias campeón, el logo, porque, eh, porque por ejemplo el mod de Aiza creo que hay estropeciendo, a ver, con, con uno estaría para jugarlo a lo largo de esta semana y va, ah, lo traigo con su paridad, eh Literalmente está guapo. Y como ha puesto todo eso a Carisense 6, es clavado, es ¿eh? lo que es la canción de ese hombre que he dicho. Pero es una puta locura, tío. ¿Cómo eso se hace viral, cojones? ¿Sabes lo que te digo? Y el vuelo está escondido entre eh, toda la roña. O sea, el de que está guay. O sea, a ver, ya de que está chulo que hayan hecho así, ¿no? Algo. Un bueno, adiós, hasta luego, campeón, tras cartón. Espero, por supuesto, que vaya guay. Eh, que aproveche también la cena. ¿Eh? Tiene contact with a real human, after being trapped in there for so long ya decía yo que no podía ser kawaii el juego al final Angel of all people uh, I will make her father pay the, for what, uh, he will dance uh, to me and all the uh, others I will be... the. Uh... ¿Qué, es ¿Eh? ¿Can canegro <risa> Canegro en cara <risa> esto tiene un lore muy turbio, el man este pero ¿por qué está haciendo referencia al padre del niño, que tiene que ver campeón, el lobo I will beat you and make you uh, take my place, uh, you don't mind uh, your bodies uh, begin borrowed, uh, right? Solely for Tienes cara de poto, te parece saberse qui te quieres Madre mía Esta música es Volvi, tío Volve! Estás en el juego en verdad, no a la, no la raven. Hostia, ¿habéis enterado de la noticia esa de en Granada que ha visto una raven y, lo, y los vecinos están diciendo, coño? yo tenía ganas de ir o a sea, la mujer mayor ahí, toda la peña puesta de cosas malas y la abuela llevando a su nieto que juega al Fortnite allí una raven. Es que es Granada, es diferente, gente. <risa> coño, es la polla. Yo cuando estuve viviendo ayer Parecía muy bacano, la verdad. Pero llevar a un niño de 9 años sobre una raven, la verdad, señora, como que no, ¿eh? La <risa> peña allí va superpuesta, macho. Que, que eso da miedo. Eso da miedo, la verdad, da mucho miedo. Da muchísimo miedo, tío. Rampo en la cara, son como monstruos, gente. Eh, se supone que este tío era el exnovio de la tía esa. En serio, eh, él ha perdido en eh, una batalla de rap eh, a su padre eh, y le obligó a estar en un juego de mierda durante toda. LOL. Pobrecito, ¿no? Madre mía, perdió la Wife, esta que está aquí. Por eso luchamos aquí en el escenario siempre con la paya, campeón el lobo. ¿Qué coño? Fumada. Pues, podemos matarlo, ¿no? Le pondremos fin a su bellísera vida contra su madre. Es un poco, o sea, poco Berserk, también decir que eso es... El, vamos, Berserk Como está hecho la cara, es muy Berserk Los huevos de Berserk igual, literal Os lo juro, ¿eh? Ahora, ahora lo pongo Para que... Es en pixel yo creo que no vaya No vaya a ver claramente la imagen De lo que digo del Berserk, literal Luego lo verás, ¿eh? la próxima semana Ah, pero... Pero esa no se supone que está fuera del canon Que es como un bonus extra dicho, campeón, luego Uf, uf la tía, es, eh, esa es la nomia del tío eh. Ah, del pelo azul Ah, o sea, en esta batalla de Big Bot Todo el puto rato, o sea Se rifa el tener a la paya Incluso los hombres mayores, eso, las parejas mayores No me jodas, en serio qué Fumada, eso ya es muy turbio Sí, pero se muestran cosas, lol A ver Vale, último boss, ¿no? Este me ha gustado, pero muy largo, ¿no, gente? Muy largo Track, Uck, Gang Street Qué guapo, ¿no? Es como draft Pan, gente. Pues su último gol. La pareja de mayores. Son... ¡Ah! Son los padres de la niña. O del niño. <risa> well, well, well. Like eh? ¿Qué tenemos aquí? Pues tengo un niño emo. ¡Pipo, pipa. ¡Ja, pipo! <risa> <risa> <risa> ¡Soy Kanekre! Es <risa> <risa> <risa> <risa> un juego corto, ¿no? A ver, llevo una orilla, ¿eh? A pero claro, es fácil. ¡Qué temazo! ¡Piu, ¡Guapo! Una hora te la haces el juego. O sea, es corto. Qué guapo, ¿eh? Le da a todo, gente. No. Ah, Increíble, ¿qué? Me va a poner hasta así. ¿Qué? Uh. O sea, ¿esto qué es, tío? El... El, el puto fantasma de la ópera. todavía no diría nada, gente, bailando, coño. ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? Tendrá segunda fase. Joder, a pesar ya cae ese 6 low, madre mía, este está guapo, ¿eh? Tengo que hacerlo perfecto para recuperar, si no... Joder, me cago en la madre, ¿eh? Ese es Tankman, el hombre tanque de la niña, los padres ah, de la niña. Sí, eh, solo hay siete semanas. Sí, sí, eh, la, eh, la mejor es la segunda canción. La segunda canción está muy guapa, lo que pasa que es muy difícil. No, no, eh, este es la canción eh, que salen en todos los anuncios. Ah, sí, sí, literal, ya me acuerdo lo de Teno entonces Es como lo de fantasma de la Ópera, ¿no? O, o no. O sea, yo. Me ha sonado un poco a Fantasma de la Ópera. O sea, pero bien. Bueno, no, en verdad no. No, porque eso es eh, Blue Lost Está muy guapo, te me hacen coming. No. Uh. Me suena a mí esto? Drapán, ¿eh? De qué me suena, tío, este juego, hermano, ¿quién lo ha hecho y por qué se ha copiado de, o sea, en plan, ¿eh? Tío, de qué me suena. Wow, gente. Cuando juegas una hora al juego ya lo haces solo, ¿eh? Fraco Bueno, a ver, no me voy a pegar el mucazo porque tú sabes, pero. Pilecia, gente en Pilecia. Es que. Es que eso es de New Grounds. New Grounds. O sea, joder, lleva muchos años haciendo juego New Ground, eh. Bueno, juegos muy. De. de Buscador. De Buscador. Una semana hecha un honor a New Ground. Pues está muy chulo, la verdad. Está bastante guay. ¿Sabes? Yo me quería que era un poco más por lo que ha dicho a lo mejor te suena a eso. Es que me suena muchísimo, te lo juro. O sea, rollo… Yo esto de pequeño lo he escuchado. Bueno, de pequeño no tan pequeño, ¿sabes? Dios, Dios, Dios. Uf. Uf. Wow. En verdad, después de los problemas de 7 días con el virrey de la mierda de jugar a esto, de verdad, el score está mucho. Me voy a morir. What the fuck? Oh, wow. Pues pues eh, a lo mejor te suena eso, eh, pues, eh, pues por eso puede ser, claro, ¿no? Un juego estos de Flat de New Ground puede haber salido. Claro, que me suena muchísimo de coño, de estar en clase. De flat, el, yo, bravo. Literal, eh. problema, man. Mi problema es que más, más Se ven los huevos del man, tío ¿Lo habéis visto? ¿No me he dado cuenta hasta ahora? una. No? ¿Dónde me deja? Hijo de puta Es muy complicado, eh O sea, es Semana 7 ¡No! Putado, no, eh Bueno, en verdad Otro, Otra vez sonamos Empieza al principio Te da menos de 10 segundos ¿En serio? O no es un temazo Está bien Tengo que hacerlo mejor Campeón de Está complicado, eh Tengo que hacerlo al hilo se puede. Putada, eh. Vale, este ya más o menos lo vídeos, pero joder, macho. Este es mazo, gente. En verdad, muevo el pie porque tiene ritmo, eh. He perdido mucha vida ahí, eh. joder He perdido muchísima vida, qué mazo ¿Por qué me gustan tanto los juegos de música, tío? Voy a intentar jugar a Call of Duty no, eh, no porque eh, hace tiempo que no juego al, al normal, campeón En verdad, está gracioso, yo siempre prefiero, uh, he preferido el modo normal Pero Warzone no está mal, lo malo es que, ya me entendéis, hay mucho toca-pelotas Eso es complicado, eh A ver cómo lo hago, gente, a ver Y al calor de tier, bueno a guardar eh, claro al que tengo yo la verdad el que tenía en mantené campeón a Bezari, pero perdí la cuenta he perdido gente eh. increíble lo he estabilizado eh. o sea de estar aquí abajo un desde cheat a estar aquí gente. wow wow wow el flequillo se vuelve loco jones ¡Let's go! Uf. Wow, increíble. Está duro, ¿eh? Está muy guapo este combate, gente. Está muy chulo, muy corto. O sea, este es corto, literal. ¡Effing <ríe> <It> damage! <risa> <risa> <risa> <risa> Qué guay, tío. Nada, nah, <risa> está muy bien, ¿eh? War, Man, Sarr, Ahora empieza la pelea. Si me das <risa> permite, y puedo y pasarlo con un demote. Bueno, meme. Voy campeón. Espera. Lol, ¿eh? Ah, por parís, qué guay, en verdad. El modo de historia está chulo. Lo malo es que algunas veces son densos los carros de campeón de Tari. Y por supuesto, campeón, ahora te paso los permis. ¿Qué coño? Lol. Lol. Yo, qué guapo el niño. Visionaza. ¿Qué coño? Esto es el final, un campeón y lobos, o sea, está difícil. <risa> wow, ¡Qué te mando, no! <risa> <risa> ¡Qué te mata! <mazo? risa> ¡Qué puto de bala, la <risa> ¿Qué te va? O sea, yo feliz con un tema de un juego, o sea, Hecho por el Pride. Sí, sí. Eso. Es la canción final, guapísima. <risa> Está súper guapo. O sea, si tuviese, si tuviese el juego ta, o sea, tanta intensidad como el final, estaría la polla. Increíble. Te mazo. Hostia, le estoy dando a todo, ¿eh? Una vez que te acostumbras, en verdad es fácil, ¿eh? O sea, te lo juro. Pues pasa que... ¡Uh! ¡Le ¡Me lo! man increíble mazo, man! Increíble! <tose> <tose> que literalmente el juego duró Lo que duró es eh, por los mods eh... Ay, perdón la, eh, es la canción final de... Para eso están los mods, eh, que le tiene claro. Por los mods, imagínate. A ver la cosa, es muy muy corto, ¿no? Está, o sea, lo más guapo está cortísimo. Ahí lo tienes, campeón. Lo has visto, lo, has visto, lo de Newgrounds. Lo has visto. Her father, ¿sabes? Con puta eh. Spooky Kit, aquí lo tienes. Yo lo va a salir la semana 8 y van a meter eh, como un monte hiper complicado que es eh, un premio de todas las canciones. 8 o sea, de la semana 1 hasta las 7. Para que vean, ¿sabes? Está gracioso, la verdad. O sea, me ha, me ha gustado, está bien. Esto se ve muy mal, eh. Inside the game. Finally. lo hicimos, gente. Muy guap. Let's go. Está guapo, guatón, ¿no? Contra menos, gente. Está, está guay. Me recuerda a eso, tío. Sí, sí, sí, sí, sí. Es... Eso. Ese hilo es de muchos juegos, tío, que han creado los manes estos. Lo juro de corazón, tío. Por eso luego dice, me